Jacob Pellis, afrodescendiente, exiliado aquí en Costa Rica. Hoy alzo la voz por las mujeres migrantes, porque la vida de las mujeres migrantes también nos importa. Hoy alzo la voz porque en Nicaragua, el primero de enero, se, se eh, comenzó el año con un femicidio más, donde el sistema, el gobierno es eh, cómplice de un sistema violento violador y cómplice de todos los femicidios que han habido en Nicaragua. Cada día más es más alto el alto de índice. Aquí en el exilio no es la excepción porque vemos y es por eso que nos solidarizamos con las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, alzar la voz por todas las mujeres que, que se le han apagado las luces.